Sonoro, ¿tamparo? ¿tamparo? Sí. Mm, qué bueno. Uh -huh. Bueno, estás listo, listo, <risa> no, chico, disfrútalo. No, claro. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Lilian López y esto es Mundo Sonoro Miami, canal de entrevistas. Mundo Sonoro Miami tiene como objetivo principal realizar y documentar una serie de entrevistas estructuradas que hacemos a diferentes personajes en el área del arte y de la música. El día de hoy nos vamos a conectar con Colombia, Medellín, para hablar con Henry José Quintero. Henry José Quintero nació en Valera, Estado, Trujillo, en Venezuela, el 19 de septiembre de 1969, pues desde muy pequeño cuenta Henry que escribía, pintaba, hacía escultura, y él contaba que era un extraño dentro de su familia de nueve hermanos. Su madre, Celina, siempre cantaba y su padre, Isidro, tocaba el cuatro. Henry siempre tuvo una gran pasión por la música y esa pasión lo llevó a trasladarse desde Trujillo hasta Caracas, donde conoció a grandes músicos que lo llevaron a realizar estudios de música para hasta y llegar a ser un profesor eh, egresado del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. Bienvenido Henry, ¿cómo estás? Hola mi querida Lili, ¿cómo estás? Un gran saludo desde aquí desde Medellín, Colombia. Eh... Mi gran ciudad ahora, aunque extraño mucho mi país, extraño mucho Caracas. Eh, muy contento de verte de nuevo porque tenemos mucho tiempo que no hablamos, que no nos vemos. Feliz de estar en tu programa. verdad que Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Henry y yo, para los que no lo saben, recorrimos un gran trecho de nuestras vidas estudiando música y haciendo música en un grupo, en un sexteto vocal que se llamó Exacorde. Bueno, se llama porque todavía funciona en Caracas. Y eh, pasamos muchos años, hicimos muchos viajes juntos y pues la música nos llegó a hermanar. Y para mí es un gran honor y un gran placer tenerte aquí, Henry, porque creo que eres un músico que tienes mucho que contarnos de tus experiencias y de cómo llegaste a desarrollarte en una ciudad solo, dejando a tu familia atrás, porque tenías el sueño de ser cantante. Pero, ¿cómo recuerdas esos comienzos en la música, Henry? Mira, yo comencé, yo nací cantando, te puedo decir eso. O sea, mi mamá era una, una gran soprano, pero natural. Ella, yo recuerdo que ella, ella me, me arrullaba con sus cantos para que yo durmiera cuando pequeño. De hecho, recuerdo algunas canciones que, que ella cantaba en, en esa... Le gustaban mucho los boleros, le gustaba mucho la música ranchera y era muy afinada. Y mi papá tocaba el cuatro. Eh, sí, era, era, era un una personita un poquito extraña dentro de mi casa, porque era, éramos nueve hermanos, o somos nueve hermanos todavía, y era el, el, el más inclinado hacia la parte artística, no solamente la parte musical, sino la parte, de, me gustaba el teatro, me gustaba la, la escritura, eh, de hecho participé cuando tenía ocho años en, una, en un concurso de cuentos que se llamaba Rómulo Gallegos en aquella época, eh, Te imaginas un niño de esa edad con ese tipo de inquietudes y la gente no entendía, escuchaba ópera y escuchaba música académica y mi familia decía, pero bueno, ¿qué es esa locura? Bájale, bájale el volumen a esa radio porque es que no entendía, no entendía exactamente lo que estaba, que estaba pasando con ese niño, pero realmente siempre tuve esa inclinación. Eh, eh, yo recuerdo, siempre recuerdo que la primera vez que canté tenía como seis años y... Y bueno, tenía ese miedo, mis, mis hermanas se burlaban de mí porque decían que todo el tiempo que canté miraba hacia el techo, ¿no? Claro, pero, pero tenía mucho ese deseo de cantar y de allí surgió todo, y surgió, surgió, surgió todo, surgió el, el amor hacia el canto, hacia la música, siempre, siempre estuve eh, atraído hacia la música, siempre, toda la vida. Sí, bueno Henry, yo te, yo te recuerdo como un luchador, porque desde que te conocí, Siempre estuviste luchando por tus sueños, estudiando, buscando oportunidades. Pero yo quiero que cuentes cómo fue esa formación. Eh, ¿Quiénes fueron tus profesores favoritos? ¿Quiénes fueron los que te dejaron una marca? ¿Cómo fue tu formación musical en Caracas? Bueno, te, te puedo contar un poquito, de, de, de, un poquito hacia atrás. Claro, Yo a los claro. 14, 14 años, comencé a cantar en el coro de... de donde estaba estudiando bachillerato. ¿no? Ese coro nunca cuajó, uh -huh. pero de verdad que me quedó mucho la inquietud también de poder cantar en un coro. Yo entré a la universidad, estudié de administración, al Instituto Tecnológico de Trujillo, a estudiar administración y no lo hice realmente porque es que había un coro. Yo decía, yo quiero cantar en ese coro. Y por allí por comenzó todo el trabajo, canté en muchas actividades corales, a muchos coros, y en Trujillo existía lo que se llamaba el movimiento coral del Estado de Trujillo, el MOSET, que allí fue donde yo realicé mi primer solo. Actué como solista la primera vez y oh, fue una, una gran experiencia. Yo tenía aproximadamente como 17, 16, 17 años. Y de allí también fui, fui, fui muy animado por mi profesor en aquella época, que era el profesor Gregorio Carreño, que es muy reconocido en Venezuela porque trabajó también en el Sistema Nacional de Orquesta. Sí. Y me fui a Caracas. Yo dije, agarro mis maletas y me voy para Caracas y allá a ver qué hago. ¿no? Porque yo sí. no tenía familia, no tenía nadie, no tenía amigos. Y me arriesgué y me lancé. ¿Te imaginas una, una persona del de, de interior eh, llegando sí. a esa gran ciudad y, y tocando puertas para, para ver qué podías hacer? Tenía un amigo que ya estaba trabajando en Caracas con, a nivel, estaba recibiendo clases con el profesor William Alvarado, que fue mi primer profesor en el Conservatorio de Música del Paraíso, que fue donde surgió también el Sistema Nacional de Orquestas. Y comencé a, a trabajar con el profesor William Alvarado, una gran persona, él fue quien me llevó a mi primer trabajo y a mi primer contacto con la música académica realmente, eh, que fue con la Camerata de Caracas, que le dije a la profesora de la maestra de San Luis Palacios, y allí estuve un tiempecito trabajando dentro de las oficinas de la, de la, de la Fundación Camerata de Caracas, empapándome de todo, recibiendo cursos y participando además de las actividades musicales, cantando en el coro. Y allí surgió todo, como tú recuerdas, allí conocí yo a, a, a nuestro gran amigo y mi gran hermano, nuestro gran hermano que es eh, Jerry los Ríos, que me, llegó y me tocó la puerta y me dice, hola Henry, ¿tú quieres cantar? ¿Quieres cantar conmigo? Yo, ay qué, qué tengo que hacer? Me dice, bueno, es que yo tengo un sexteto vocal que se llama Exacorde y necesito un tenor. Y bueno, la, ya la historia tú la conoces, ahí sí. conocí a Mariana, que es nuestra hermana también, a nuestro querido Julio, que ya no está con nosotros. Y, y a, bueno, una cantidad de experiencias que vivimos nosotros con Exacorde. Yo estuve en el de 14, 14 años de mi vida y fue una, una gran escuela. No solamente la Camerata, sino también en con, con Jerry y con todos ustedes. Sí, y de ahí, verdad. para usted de contar la cantidad de cosas que he hecho, cursos, talleres, eh, Estuve en el conservatorio, estuve un tiempo en el Conservatorio Nacional de la Requeza Juveniles, De allí me fui a la Carmen Teresa de Utado, que después se convirtió en el, en el UDEM. Y allí tu, estuve, tuve grandes maestros. Diferentes materias. Eh, estuve estudiando también allí con la profesora Yasmila Ruiz, una gran maestra también, eh, muy reconocida en Venezuela. Estuve eh, después estudié con el profesor, la profesora Sara Caterín, que sigue siendo mi maestra <risa> y que de vez en cuando les pido unos tips por allí. Una excelente persona. Ella está, por cierto, acá en Bogotá. Sí, también, ella, como, también. hicimos una entrevista con ella. Ah, una eh, excelente maestra. Y bueno, también tomé cursos de, en el camerata de, de flauta, de canto con eh, las maestras, con Elvia Sánchez, con eh, Sandra Silvio. Bueno, para mí fue una gran experiencia porque además yo era un muchachito. Claro. Y, y resulta que tenía aquellos grandes monstruos del canto y de la música cantando conmigo y yo cantando con ellos, o tratando de cantar con ellos con esos monstruos allí. Estaba Sara Categuín, estaba Sandra Silvio, estaba Víctor López, una cantidad de gente muy reconocida y, y que ha hecho muy, mucho por la música por el canto de Venezuela. Sí, entonces te fuiste como un muchacho de Trujillo a la Gran Caracas a ver si podías lograr estudiar música. ¿Y lo lograste? ¿Dónde estudiaste exactamente? Cuéntanos un poquito, porque nos contaste, pero fue muy rápido. ¿Dónde empezaste tus estudios de música formalmente? Yo comencé, en, el, en el, como te dije, en el, en el Conservatorio de Música de la Fujil, en, en el Paraíso. Después estuve en la Carmen Teresa Hurtado, que allí fue nosotros pues, eh, pudimos compartir bastante nuestros estudios, claro. nuestras vivencias. Eh, y de allí terminé, bueno, eh, además de todos los cursos que realicé o he realizado, no solamente desde el punto de vista de la parte vocal, de la técnica vocal, sino también de la, la dirección de coral, que además me encanta, me fascina, la, la parte de dirección coral. Eh, terminé en el pedagógico, en el SISO Martínez. Allí me gradué como profesor de música, eh, especialista en esa área. Y para que veas la, las cosas de la vida, ¿no? Eh, Tú te graduás allí para da, dar clases a niños y jóvenes, sobre sí. todo, ¿no? Y sí. fue lo que menos hice en Venezuela. Fue lo que menos hice en Venezuela. Trabajé más con adultos y trabajé con niños, tuve contactos, pero me parecía que era un trabajo muy difícil. Y resulta que la vida es una cosa bien seria, porque tuve que emigrar, como muy, todos nosotros hemos emigrado. Sí. Y llegué, llegué a Colombia por, por casualidad de la vida, y porque Dios lo quiso así, porque no venía para Colombia, supuestamente iba a estar tres días aquí en Medellín, y agarraba mis maletas y me iba a agarrar un avión para, para Europa, pero no se dio por diferentes eh, razones, y aquí estoy. Y resulta que la vida me ha llevado a que trabaje con niños y jóvenes, y no sabía de lo que me estaba perdiendo. No sabía de lo que es me tristeza. estaba perdiendo. Es una, es una maravilla, es una, es una gran experiencia trabajar con niños y jóvenes, enseñarles acá estoy trabajando, dando... Eh, formando grupos de coros de niños y jóvenes, sobre todo en las partes en las zonas más vulnerables de Medellín ¡Ay, qué bonito, Henry! Sí, sí, sí, Pero... es, una gran, es una gran experiencia Ok, vamos a seguir me voy otra vez para atrás porque llevamos okay. un, orden, un orden cronológico dentro de las preguntas estuve viendo en tu biografía que ganaste el primer lugar de canto lírico de la José Ángel Lamas ¿Qué significó este, este este premio en tu vida, que haber ganado un concurso. Bueno, anteriormente yo había yo había participado en mi, en mi pueblo natal, en Valera, había participado ya en el, me arriesgué uh -huh. y participé uh -huh. en el Festival Nacional de la Voz de Oro, pero a nivel eh, regional y quedé en primer lugar allí eh, como voz masculina. Después fui al Nacional y allí quedé en segundo lugar a nivel nacional. Okay. Segunda vez que participaba en, en un concurso, allí en La Lamas, cuando estaba estudiando en La Lamas también, la profesora okay. ya me dijo que participara y, bueno, me arriesgué. Yo dije, bueno, sí, es la, una oportunidad para, tengo que ponerle todas mis ganas para que eso se dé y, y lograr. No fue nada claro. fácil porque es, es, es bastante riguroso en el, en el tema de, de hacer un repertorio, te tienen cantidad de canciones que tienes que cantar, de áreas de ópera, canciones latinoamericanas, son varios días seguidos. Pero para mí resultó un escalón más dentro de lo que estaba haciendo y yo feliz de poder lograr ese... ese. No me lo esperaba, porque realmente había... No es que dudaba de mis capacidades, sino que simplemente la, la, la competencia fue bastante fuerte. Había unos, unos compañeros que tenían muchísimo talento. También. Y tú crees... Esto es una pregunta que no estaba escrita, pero lo, por lo okay. que me estás contestando. ¿Tú crees realmente que los concursos... Eh, de canto, eh, ¿tienen un criterio como para de verdad eh, decir que cierta o otra persona tiene mejor técnica que otra? Yo creo que las personas que están allí para evaluarte están capacitadas para hacerlo. Sin embargo, yo, yo, yo creo que prela también la, el gusto que tenga cada profesor. Entonces también depende del gusto, de cómo les llegue la música, porque nosotros como músicos estamos allí para dar un mensaje, entonces, dependiendo del mensaje y si el mensaje llega a ese grupo de, en este caso eran cinco profesores, eh, si llega ese mensaje, si llega al público, yo pienso que ya tienes bastante parte del trabajo hecho. Entonces es muy subjetivo. O sea, yo, yo, yo pienso que no solamente la parte técnica vocal que tiene que ser buena, sino también tiene que ser cómo llegas tú a, a, ese, a ese jurado o cómo tú llegas a ese público que te está, te está escuchando. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué significa el canto en tu vida, Henry? Ah, lo máximo. Lo que tú dices. El canto para mí es la vida. El canto, yo nací para cantar. Qué y cantar me hace, fe, hace feliz. Y cantar me hace feliz. Y ahorita, ahorita no estoy cantando como tal, como solista. Yo soy tenor. Eh, creo que ya soy barítono, creo yo. <risa> porque tengo bajo, porque tengo tanto tiempo que no canto como solista. Sí, pero, pero yo no ya, creo que ya, el registro ya, se te haya, yo no creo que el registro se te haya cambiado por, por no tener un entrenamiento, pues tú puedes seguir vocalizando. No, sin embargo sí sí cambia algo con el tiempo, con la edad cambia un poco también la, aunque tengo 18 años, yo pienso que sí cambia, cambia el 18 el años, de, pero 18 años no de edad, 18 años 18 cantando. años de edad, no sí. se nota, 18 años de edad. No, no, no, sí cambia, sí cambia, sí cambia con el tiempo, pero aquí he aprendido que también compartir y enseñar, eh, compartir tus, tus, tus, tus conocimientos con otros, eso también me hace feliz, sobre todo cuando ves que hay otras personas que logran su, sus sueños, que hay personas que logran cantar, personas que en un momento no afinaban y resulta que ya afinan, o que pueden cantar una, una, una pieza sin, o una canción o una obra sin ningún problema, eso también para mí es mucha felicidad. Bueno, vamos a hablar de eso, porque entonces, en paralelo, yo, tú, yo siento que tú tienes, al igual que yo, un paralelismo en tu vida. Eres cantante, pero también eres profesor. Y son tus dos pasiones, eh, además, eh, además de la dirección coral. O sea, eres vocal coach, eres profesor y director de coros. ¿Qué recursos utilizas en tus clases? Este, como, por ejemplo, metáforas, imágenes verbales, conexión de experiencias cotidianas, con el hecho musical para explicarle a una persona que no tiene conocimiento de canto? Eh, yo, yo pienso que eso depende. Si estoy trabajando con niños, por ejemplo, tengo que, tienen que ser eh, situaciones muy lúdicas. Okay, tengo que usar muchos juegos con los niños, tengo que usar imágenes. Eh, yo trabajo mucho con los que son los métodos de la enseñanza musical, que son los métodos Kodaly, Dark Cross, Suzuki. Me parece que son oh, magníficos. Okay. Y también el método, el método de Henry, que es cuando muchas veces este, yo utilizo estrategias que de repente resultan, me resultan en el momento. Es que dependiendo, somos tan diferentes que, que hay que adaptarse a cada una de las individualidades. A cada persona no podemos... La técnica vocal es la misma para todos, independientemente de que digan que hay una técnica italiana, que después tú la puedes desarrollar y tú con tus vivencias vas encontrando que es lo que mejor te funciona. Ahora, con las personas más, más, un poco más adultas, eh, sí les estoy enseñando todo lo que es la parte de la, la fisionomía de la voz. Cómo, cómo, cómo, cómo, funciona, cómo funciona todo, cómo funciona el cuerpo, cómo tú puedes respirar, cómo apoyas, dónde apoyas. Sin dejar a un lado... Los métodos antiguos de los antiguos profesores que decían, mira, imagínate que estás mirando de aquí y la voz, ah, estás mirando hacia la punta del Ávila, ahí en Caracas, mi hermoso Ávila, y estás llevando el sonido hasta allá y allá se escucha el sonido. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de recursos los utilizo yo para poder trabajar con mis alumnos. Y los adapto y, y bueno, y si no funciona, pues sigo buscando, investigando a ver qué, claro. puede, qué los puede ayudar porque unos son claro. más kinestésicos, otros son más visuales, claro. otros son más auditivos, y trabajo mucho con ese tipo de, de estrategias. Claro, claro, Henry. A ver, eh, hay un libro que se llama The Choral Conductor as Teacher of Vocal Technique, de Miller, de mil, en 1996, que nos pa ha parecido apropiado para expresarte una concepción sobre el canto. Dice, no es necesario ser un cantante profesional para ser buen profesor de canto, pero sí es necesario adquirir un buen nivel técnico del instrumento vocal propio. ¿Qué piensas de esa frase? No, to no todos podemos ser grandes profesores y, y a la vez podemos ser grandes cantantes, o no podemos ser grandes cantantes y podemos ser grandes profesores. Hay sus excepciones pero uh -huh. se ha demostrado, yo, yo recuerdo siempre una vez, yo trabajé con el Orfeo Universitario en Caracas como, como profesor de técnica vocal, y yo recuerdo que en una gira que nosotros hicimos en el 2011, uh -huh. fuimos a Italia, y estuvimos en el conservatorio de, el conservatorio de, ah, no recuerdo, en, en un conservatorio en Italia estuvimos allá, y yo le pregunté al, al profesor, al director de ese gran conservatorio, ¿cuántos profesores de canto había allí? y él me dice aquí tenemos como 40 profesores de canto Yo, wow y por curiosidad le pregunté ¿cuál es el mejor? él me dijo mira, el que, me, el que más ha tenido éxito con sus alumnos es la profesora Tal y esa profesora nunca hizo carrera vocal pero es ah. excelente profesora ¿Viste? Do, excelente o sea, no hizo carrera vocal eso a mí me impresionó y me quedó grabado. Y dije, sí. Pero, una gran profesora y ha graduado grandes alumnos también allá. Ha tenido, eh, hay, tiene cantantes ahorita en, en, la, en la ópera. Entonces, sí, es eso. Además, que si tú eres un gran, pues, si tú tienes facilidades para poder enseñar, tienes que estar instruyéndote todo el tiempo, averiguando, averiguando. No quedándote tampoco con la bibliografía antigua, que es muy buena, sino también... Las nuevas técnicas, las nuevas propuestas. Claro. Hay que estar allí todo el tiempo y probando. Tienes que probar, tienes que probar con tus alumnos también. Eh, no, no someterlos como, como conejillos de India, pero sí, pero sí ayudarlos y ver qué es lo que mejor le funciona. A ah, les funciona ah, yo he conocido grandes cantantes, tienen una sí. técnica impecable, cantan hermosísimo unas voces hermosísimas, pero no tienen éxito con sus alumnos. Es y bien. bueno, tú, tú lo sabes, tú lo sabes, sí. tú, lo, tú, tú también lo, lo, lo has vivido. Eso yo creo bien. que eso, eso, eso, eh, eh, eso es mi experiencia, eso es lo que yo he visto. Bueno, lo que pasa es que eh, yo creo que una, un recurso de los músicos es enseñar. Pero este, Ay, muchas Dios. veces esa persona que es un gran músico no tiene pedagogía que hace falta para poder enseñar, porque quizás es, es, es lo, que, lo que dice este libro, que quizás tienes, tienes, un gran, eh, eh, tienes una gran técnica y eres un, gran, un famoso cantante, un famoso pianista o lo que sea, pero no sabes enseñar. Y yo creo que el punto está en poder, en poder este, transmitir un conocimiento, aunque tú no seas un excelente y famoso cantante, ¿no? Que mucha gente cuando va a buscar profesores o maestros, se piensan que tienen que buscar el más famoso y el más grande. Y resulta ser que no es así. No, ¿No? necesariamente. No, necesaria, no necesariamente, claro. Pero Lilia, en, en este caso, Lilia, quería, quería comentarte que también es un mensaje sobre todo para los profesores que, que, que van a ver este canal o que ven este canal o van a ver este, este programa. Nosotros como educadores tenemos una gran responsabilidad porque nosotros podemos formar o podemos deformar a un alumno. De repente nos llega una persona que nunca ha cantado en su vida y si tenemos la técnica, si tenemos el amor, el amor hacia lo que estamos haciendo y queremos ayudarlo, estoy seguro que este, ese alumno va a seguir adelante. Pero si, por ejemplo, me llega un alumno que tiene un talento natural, porque sabemos que hay personas que tienen un talento innato, y llega, y le, te consigues con un profesor que no maneja bien la técnica, que te empieza a enseñar cosas que no son, después puedes destruir a un futuro gran artista o cantante. Artista eh, puede, ser un, puede ser no solamente cantante, puede ser un instrumentista, o lo puedes, lo puedes destruir. Sí, sí. A ver, Henry, ¿cuál es tu principal virtud? ¿Mi principal virtud? Ah, yo creo en la gente, ¿sabes? Yo creo en la gente. Do, doy fe de eso. Sí, yo creo creyera. en la gente. Porque sí. no somos no, no somos totalmente buenos ni totalmente malos. Pero yo siempre que yo, yo creo que siempre va a imperar la parte buena del ser humano, si uno sabe cómo, cómo trabajar con las personas. Eso es verdad, Henry. Yo, yo y mi mayor sé, defecto, Henry. ¡ay! ¡Soy terco! <risa> yo no te pregunté <risa> eso. Yo no te pregunté pero te eso, estoy... pero... pero... te lo digo, para que lo sepas, porque bueno, no soy perfecto, soy, soy como cualquier ser humano normal. Sí. sí. Henry, emigrar para todos los que nos hemos ido de nuestra tierra ha sido un proceso muy difícil. Este, te, ¿Cómo ha sido ese proceso eh, de, eh, en tu vida profesional? El, el, el haber ido, el haber vivido todo este tiempo en Colombia. ¿Has sentido un progreso o has sentido que la gente te ha, te ha aceptado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, no es fácil para, para tú sabes muy bien, y todos los que también han emigrado saben que no es muy fácil eh, emigrar y ir a un sitio donde no te conocen. Eh, pero yo, yo sí pienso que la gente, aquí, la gente aquí es muy buena, me han abierto sus, sus brazos, me han dado la oportunidad eh, Estoy haciendo, además que estoy trabajando en mi área, que es lo importante. Hay mucha gente que es profesional en otras áreas y, y no es que está mal barrer las calles. Yo pienso que eso, eso también tiene sus méritos. Porque es importante una persona que barre la calle hasta un doctor. Pero estoy trabajando en mi área. Yo creo que eso es lo importante. ¿He aprendido? Sí. He aprendido muchísimas cosas. He aprendido paciencia también. He aprendido tolerancia. He aprendido eso, trabajar, trabajar con niños, trabajar con jóvenes. Trabajar con personas también de la tercera edad. He eh, eh, aprendido a escuchar y a nuevas propuestas y darnos cuenta, porque siempre se aprende, todo el tiempo se aprende. Estar abierto a las posibilidades de, de escuchar otras propuestas. Aquí estoy trabajando con una fundación que se llama Sirenaica, que lo dirige la profesora María de Mejía, que es un trabajo hermosísimo, hermosísimo. Sí. Ellos trabajan con niños de, de escasos recursos, le dan la oportunidad, hacen unos montajes lindísimos. Y tuve la oportunidad también de trabajar con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, también trabajo con niños. Y ahora en este tepo, tiempo de pandemia, pues es mucho más complicado. Pero sí, me han dado la oportunidad, yo tengo que ser muy agradecido con eso. Quizás si me hubiese ido a Europa, no sé, a lo mejor estuviese trabajando por allá en un supermercado, que no está mal pero no no pero la idea es trabajar en tu área y ser feliz con lo que tú haces con... claro claro sí es cierto cómo ves la situación actual de la cultura y de la música en particular eh, durante esta pandemia en Colombia mira eh, Colombia no es capaz de, de o latino de lo que pasa ocurre normalmente en Latinoamérica que uh -huh. siempre la cultura está de último Okay. Entonces, yo aquí, por ejemplo, como no soy colombiano, yo trato no, no, ni a hablar de política, ni a hablar muchas cosas que tengan que ver con, con Colombia, pero, bueno, estoy metido dentro de la, la parte cultural, estoy dentro de ella, y es difícil porque hay, eh, hay muchas fundaciones que tienen que trabajar durísimo, igual que en Venezuela, para poder conseguir recursos para poder trabajar. Y es un Bien. trabajo que estás haciendo con niños, es un trabajo que que es importante porque no es solamente, yo pienso que no es solamente enseñarle, yo no les enseño a los chicos solamente eh, aprendan eh, a cantar, aprendan a abrir la boca, a respirar, no, también les enseño valores, yo o trato de reforzar los valores que ellos ya tienen y de poder también enseñarles los valores, decirle, mira, pero es que es importante que tú sepas que no puedes lanzar una, un papel a la calle o, o no puedes burlarte del compañero. O, eh, porque estamos formando futuros ciudadanos, y eso, claro. es que, eso a, nivel, a, nivel, a nivel de los países, y igual es, Colombia no es capaz de eso, por supuesto, siempre la parte cultural, siempre mm, no está de primer lugar, y yo, yo pienso y está comprobado científicamente que si una persona eh, hace este tipo de actividades va a ser un gran ciudadano. Si todos cantáramos, como lo dijo una vez, si todos cantáramos en un coro, si todos cantáramos de verdad, yo creo que el mundo sería diferente. Es cierto, Henry. Muy bonita esa reflexión. Henry, eh, bueno, durante esta pandemia muchos músicos cantantes se vieron obligados, hasta actores también, se han visto obligados a utilizar las redes sociales para exponer su arte y hacer conciertos virtuales. ¿Qué piensas tú? de eh, ¿Cuál es tu opinión de estos conciertos virtuales? Ah, mira, hay, hay, hay, yo he visto cantidad de trabajos que son maravillosos y yo pienso que la, las personas que, de hecho, hay, hay, puede haber crítica con respecto a algunos trabajos que dicen, no, pero es que está desafinado o no está bien amalgamado o no están unidas las voces o no son grandes, pero no importa. Yo pienso que cada quien hace su trabajo lo mejor que pueda. Es una excelente oportunidad para que la gente, a pesar de la pandemia, porque no podemos tener contacto lamentablemente con nuestro público, que es lo que nos alimenta, que el artista se pueda expresar es una gran, una gran oportunidad para, para las pistas Yo creo que no, eso, no, eso no debe parar. De hecho, yo creo que después que se acabe la pandemia, en algún momento, que esperemos que sea pronto, tenemos que seguir haciendo videos, porque nos, yeah. nos, nos hemos dado cuenta que, que es, es una gran herramienta. Claro, eh, tú muy bien lo sabes, y muchos mucho, pues, profesores, de que, directores de grupos o cantantes, sobre todo cuando trabajamos con coros, porque quizás el... El cantante, cantante solista no tiene tanto problema para hacer, hacer este tipo de videos, pero hacer un ensayo virtual es complicadísimo, complicadísimo. Sí. No puedes trabajar eh, con voces como lo haces, o trabajar y utilizar las mismas, mismas estrategias que utilizas cuando estás en un, salón, en un ensayo. Pero eh, de verdad que es loable, es un gran trabajo. Yo estoy trabajando ahorita con... Yo, antes, yo dirigí un grupo de voces masculinas en Venezuela que se llama eh, Ensamble Bucalo Mines Urbi, que es un grupo de voces masculinas que yo pienso que hicimos un gran trabajo no solamente a nivel nacional e internacional estuvimos eh, un proyecto con la embajada de los Estados Unidos visitando diferentes partes de Venezuela realmente fue maravilloso y mi propuesta fue, fue eh, no solamente llevar nuestra música la música norteamericana sino compartir con gente de la región ahora estoy con ese mismo no con el mismo grupo pero estoy con otro grupo que se llama eh, ay, se me fue el nombre sí, por la emoción bueno, estoy, traba estoy trabajando con ellos y um, vocal Studio, se llama el grupo. Es un grupo muy pequeño y tenemos eh, compañeros que están, que cantaron conmigo en ese grupo y en Venezuela y ahora está uno en Estados Unidos, en Estados Unidos, uno en Perú, uno en Chile, otros en Venezuela, otros en Europa y estamos haciendo un trabajo. Yo te voy a enviar de todas maneras un, un video para que tú veas el trabajo que estamos haciendo con los chicos. O sea, sí. no, no, no he abandonado y es complicado, por eso sé que es muy difícil hacer ese trabajo no solamente del de trabajo de, de, de unión de las voces, sino el trabajo de edición, es muy difícil, es muy complicado. Por eso es que yo realmente lo amigo. Ya. Henry, eh, estás trabajando como profesor en el Diplomado de Dirección de Coros, ¿cierto? Uh -huh. Con la materia de expresión y creatividad vocal, de Entre Cantos Artist Learning. Eh, y has logrado una cantidad de, de digamos, eh, has cosechado en el tiempo que tienes en Colombia, estás trabajando en tu área, eh, te está empezando a gustar. Después de todo eso, ¿te has planteado regresar a Venezuela? Mira, igual que todos. Eh, eh, si la situación política del país fuera diferente, yo me agarraría mis maletas y me iría para Venezuela mañana. No es porque aquí me vaya mal. No es porque aquí me vaya mal, sino porque es que tú siempre vas a ser un extranjero en, fuera de tu pueblo y, y allá tienes tus amistades, tienes tu familia, tienes tu ambiente, tienes tu cultura, tienes tus áreas de trabajo, que no es lo mismo. Es como, yo creo que si, si una persona aquí de Colombia le pasara lo mismo, yo creo que desearía estar en Colombia. Y de hecho muchos de ellos han regresado porque la situación de Colombia ha mejorado mucho en, en, en diferentes niveles. Yo sí regresaría y regresaría a trabajar porque hay mucho trabajo que hacer allá. Muchísimo trabajo, no solamente desde el punto de vista musical, desde el punto de vista humano. Y yo sí, yo tengo la, yo tengo la disposición de, de poder regresar al país. Qué bien. Henry, cuéntanos cuáles son tus... Ya estamos llegando al final del programa. Y a, y has, ¡Oh! <ríe> sí, ha sido un gran placer tenerte acá. Sí, no totalmente. tienes idea de todo, de lo que he disfrutado escuchar tus, tus experiencias, recordar aquella época cuando éramos estudiantes, cuando cantábamos en exacorde, la cantidad de, de eh, conciertos, de viajes que hicimos a, a diferentes países de, de América y de Europa. Estoy muy feliz de haberte visto, de haberte contado, pero quiero que nos cuentes antes de irnos, ¿cuáles son tus planes a futuro? Planes a futuro, continuar... Eh... Bueno, ahorita, re, ahorita realmente con esta situación de la pandemia hay que crear crearse otras oportunidades, ¿no? Hay que eh, seguir trabajando con niños, y reinventarse. Sí, y reinventarse, exacto, esa es la palabra. Eh, seguir trabajando con los niños, con los jóvenes. Eh, quiero volver a cantar como solista en algún momento. Eh, eh, pero primero Dios, yo creo que primero Dios eh, eh, y seguir con el diplomado, con... Eh, Estudi seguir estudiando, porque no paro de estudiar, no paro de revisar las actividades, dar clases particulares, eh, seguir con mi trabajo con los coros, dirección de coros, eh, quizás hacer una maestría, yo amo hacer, eh, siempre quiero hacer eh, gerencia cultural, que me, me fascina hacer la gerencia cultural, eh, me gustaría hacer eso, y si tengo la oportunidad de regresar a Venezuela, trabajar en esa área también, construyendo muchas de, la, de las instituciones que también están por el piso, o que han desaparecido, Qué bello, Henry. Te recuerdo como un gran ser humano eh, y por eso te elegí como mi amigo. Durante muchísimos años, durante más de 20 años, hemos conservado una amistad en la música y a nivel personal. Henry, es un grandísimo placer haber hecho esta entrevista para ti y espero que me consideres eh, una, eh, este canal para que nos cuentes todo lo que estás haciendo en, el, en tu área profesional, para nosotros poder eh, promocionarte y seguir haciendo cosas. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales donde la gente puede buscarte y ubicarte, por favor. Ahorita he tenido problemas con Instagram, pero eh, estoy usando más que todo Facebook. En Facebook sí me pueden conseguir como Henry Quintero, así. Me van a ver, me van a ver porque mi gran Melena pues, me ayuda a identificar... Allí me van a encontrar fácilmente Cualquier persona que esté además interesada en, en, si quieren Información sobre las partes Que tienen que buscar, sobre el conocimiento si, eh, Trabajos para, para coro También trabajos para niños Estamos, o jóvenes O cualquier inquietud, o simplemente Para ser amigos, estamos a la borde Ay, qué Muchísimas bien. gracias Lilian Por todo, la verdad que te quiero mucho Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación Gracias por tu canal, te felicito porque además Yo siempre supe de esos dotes tuyos, no solamente de cantante, sino también de animadora y de locutora. Siempre te lo he dicho. Y de es que un éxito, un, muchísimo éxito con tu programa en, en, en los Occidente y bueno, por acá también a la Orden en Medellín. Te espero por acá en algún momento. Claro que sí. Por, eh, vamos, tenemos esa deuda pendiente. A todos sí, ustedes, sí. amigos, si les gustó el contenido, no olvides suscribirte y darle like. A la campanita también para que recibas eh, un mensaje de cuando yo subo videos. Todas las semanas estamos subiendo videos de diferentes artistas en el, diferentes disciplinas del arte. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, Henry.